¿Qué más? ¿Cómo están todos? ¿Bien o no? Bueno, eh, esto es sin mucho preámbulo. A raíz de, de una pregunta que me hicieron en un colegio, eh, no sé, me imagino que porque me querían corchar o algo, entonces, entonces alguien me preguntó que si yo que hacía música popular y parecía rapero o reggaetonero, sabía, ¿Sabía de dónde venía la música popular, qué era la música popular... Y yo le salí con este cuento. Para saber eh, dónde arranca la música popular nos tenemos que ir en la máquina del tiempo, nos tenemos que devolver. Nos tenemos que devolver hasta cuándo? Nos tenemos que devolver hasta la época del 30, hasta la época del 40. Pero particularmente vamos a hablar de Antioquia, que es la que asimila esta música que hoy en día llamamos popular. En 1929 se inaugura el ferrocarril de Antioquia. Es una buena época para que eh, nos situemos, nos situemos y enmarquemos esta, esta evolución, esta construcción de, del término y, y lo que es eh, la música popular. Lo primero que tenemos que decir es que esta música popular, que antes no se llamaba así, eh, es una música de estructuras rítmicas muy sencillas, ¿cierto? Son estructuras muy fáciles de digerir, como es el vals, el corrido el bolero, la canción, son estructuras rítmicas que son eh, muy fácil y en la época de 1930 este tipo de, de estructuras rítmicas era muy fácil de digerir por los campesinos, por los campesinos antioqueños. Esa manera de ellos, de ellos, de ellos consumir, por llamarlo de alguna manera, eh, la música eh, dio pie a, a esta tendencia, a esta tendencia que se basaba que se basaba en el despecho, en el despecho como tal. ¿Y ¿Qué, qué es el despecho? El despecho es, es sufrir, llorar. Pero ¿de dónde venía eso? ¿De dónde venía ese gusto por esa música que en esa época del 30 llamaban música campirana? Campirana, eso suena como a, a, como a conspirar, ¿sí o okay? qué? Pero música campirana, o sea, música del campesino. Así se llamaba. La primera denominación que tuvo la música popular fue así, Campirana. Esa música, ese tipo de concepto viene de México. Eh, los mexicanos ya en el 30 ya tenían grandes intérpretes, grandes intérpretes de, de, de la música, de la música ranchera, ya tenían grandes intérpretes en, en, en los corridos, eh, tenían grandes intérpretes en el guapango. ¿Qué es el guapango? ¿Qué es el guapango? ¿Qué es el guapango? Guapango. Cuando le dicen a uno que es guapachoso, le dicen a uno: "Usted es una persona guapachosa porque le gusta el guapango". El guapango es, es una música que en la colonia, en la época de la colonia, eh, los españoles, los gitanos, en primera persona, los gitanos, los gitanos llevan. Llevan a, a, a esa parte a México, en la parte de la colonia, los gitanos llevan una música que ellos denominaban como fandango. Ese fandango es la base, ese fandango es la base para que allá en, en México, eh, en, esa zona, en esa zona, empiecen a trabajar con, con estos... Con estos ritmos, con ese ritmo de, de fandango que luego evolucionó al guapango, o bueno, o lo, o lo cogieron los mexicanos y lo que eh, eh, allá los gitanos andaluces decían que era fandango, aquí lo interpretaron en este lado, lo interpretaron como guapango. Y nosotros aquí en Antioquia lo, lo, lo asimilamos como, como ese guapango, como guapacha, como música guapachosa, como música alegre, la que alegre. La traducción del guapango. El guapango es una palabra, es una palabra. El guapango es una palabra en nahual. Nahual significa lengua. Lengua, lengua. Para los que no saben, nahual es lengua, la lengua. ¿Cuál lengua? Oh? Hombre, pues la lengua que hablaban acá. Eh, los indígenas, cuando en la época de la colonia, eso lo sabe cualquiera, cualquier persona sabe eso, tú no me preguntes eso, me irrita, en el colegio tuve que repetir mil veces que era eso, cualquier persona tiene que saber su propia historia, ¿no sabe su propia historia, ¿ah? es una palabra que traduce sobre las tablas, o sea que, bailar sobre las tablas, algo así parecido para que se ubique, entonces el huapango, pasa a ser la parte más alegre entonces tenían entonces en México tenían vals corridos y guapango este guapango que es la, la música alegre chiripiri lo más alegre que hay ahí todo eso lo asimilamos todo eso lo asimilamos acá nosotros los paisas los campesinos en Antioquia y empezamos a hacer nuestra masa empezamos a hacer toda la toda la masa Toda la masa de la música campirana. Cierto, claro, también hay influencias de, de, de estos lados. Eh, los valses de Ecuador. Las zambas también entran a, a ser parte importante. Muchas más. Hay muchas más que, que, que cogimos y, y, y empezamos a amasar. Los tangos de Argentina, eh, no se pueden olvidar que por la época del, del 30, el 40, ya está casi los 50, el tango también tenía una influencia, entonces las influencias sureñas y las influencias norteñas hacen que nosotros amasemos eso y lo convirtamos en música campirana. Campirana, campirana, se fue la primera denominación, música campirana. Esa época había unos cantantes muy pegados Como ahora, que ahora hay una, una, una cantidad De cantantes pegados, como para que ustedes se Hagan una idea eh, eh, Los cantantes que estaban pegados eran, claro Mexicanos eh, En su mayoría, porque ya mexicanos están más evolucionados en toda esta parte de la música Vamos a nombrar unos Vamos a nombrar unos, a ver Es que no me da la edad para acordarme Es cierto, pero sí haber leído y haber estudiado Así me da la edad, así o qué pero es una serenata Como toda la que he venido a darte Al pie de tu ventana No esperes encontrar amantes notas Porque han volado lejos mis pobres esperanzas Ray and Lupita Los cantantes pegadísimos en la época del 30 al 40 Hasta por allá Ray Lupita hay una, hay una cantante en particular En particular que me gusta mucho llama Lidia Mendoza la cantante también mexicana Hizo una canción que hizo famosa Una cantante acá que llama La Ronca de Oro de Lenita Vargas Una canción que se llama Mal Hombre La primera canción Mal Hombre fue de Lidia Mendoza Eso de estar plagiando eso ya es un tiro Ya de hace muchos años ¿sí? que eso lo, lo viejo que es bueno vuelve Y se va. a ¡Pum! <risa> Mal hombre, tan ruina es tu alma que no tiene nombre. Eres un tu mal hombre. Eres tú, mal hombre. Un poquito más allá, un poquito más allá, un poquito más allá, ya para el 40, el 40 y punta, llegan las hermanas Padilla. ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu causa yo me vi, fue emborrachando y andale. De estos, de estos nosotros aquí en Antioquia nos, nos basamos y empezamos a armar nuestra propia música que llamaban por ese tiempo Campirana, pero que también llamaban música Huasca. Huasca, que es Huasca, que es Huasca, que es Huasca. Pues si yo digo la palabra Huasca en Argentina o en Chile, en Chile también yo creo, me corrijan de pronto ahí los amigos chilenos, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Si yo digo la palabra Huasca, ya que dicen que es un... UTP, eh, Pero para nosotros los paisas no. Huasca es, es con lo que amarra, amarranlo las mulas y los caballos, la rienda pues, la cuerda, la soga. Música huasca porque era la música y los campesinos y los campesinos lo asociaron con la rienda de, los, de las mulas, de los caballos y el término se empezó a, a, a, a, a asociar. Entonces la primera etapa de la música popular, le llamó música campirana, luego le empezaron a denominar como música huasca. 1929 inaugura el ferrocarril de Antioquia entonces la gente que vendía los discos claro los iba a vender a las estaciones porque si había gente que tenía para pagar un, un pasaje o, o un transporte en, dentro del ferro, en el ferrocarril pues podía adquirir un, un, un disquito en acetato de los discos de, de que vendían antes entonces la música se empezó a distribuir por el ferrocarril de Antioquia entonces como la vendían en, por ahí ya no le decían música huasca, sino que le decían música de carrilera, por, el, por, la, por la carrilera por donde iba el tren. Esta música huasca y de carrilera que les cuento, eh, evolucionó, entonces ya no era la guitarra sola y el balsa punta de guitarra y tan, sino que ya le poníamos también trompetas, y ya le poníamos más, más banda y bueno, más cosas y... y y esa música huasca, carrilera, que antes era campirana, se comenzó a llamar música popular. La pregunta era, ¿de dónde viene la música popular? Pues yo se la respondí. La música popular es una evolución de la música huasca, música carrilera, que antes se llamaba música campirana. Viene desde la época de 1930, 1940, y ha evolucionado hasta estos días con los que ustedes ya conocen, o sea, con los chachos de la película, como yo, como Marlon, como Jesse Uribe, como bueno, etcétera, etcétera, etcétera, alzate, bueno, y eso, eso es historia de otro costal. Bueno, ¿le gustó este cosito? Pues denle like y hacemos más. Me preguntan, Pregúntenme. a creer que porque parezco rapero, entonces vea que tengo mi cosa así mexicana. Bueno, niños, ahí tienen. ¿De dónde viene la música popular? Chao, nos pillamos. La próxima. ¡Ay, dalo! ¿Cuándo será que te vas pa' gozar y vivir sabroso? sabroso. ¿Para dar final y acabar la tortura en tu calabozo? calabozo. Todo este... Creyeron que... que... Que que porque entonces yo cantaba primo reggaetón, entonces no sabía nada De la música popular, tan charla gente, no, usted no te puede, No juzgue a nunca, nunca juzgue a nadie por lo que le ve por encima. A las personas hay que juzgarla por lo que tienen acá en la cabeza, muchachos, muchachos.